Continuando con el módulo de especificaciones de componente de potencia, vamos a hablar de cómo especificar diodos y tiristores. Comencemos. Para especificar un diodo o un tiristor por sus pérdidas se debe tener en cuenta las potencias promedio disipadas en cada estado de operación y compararlas con las indicadas con el fabricante. Un aspecto a considerar es, este, es el tipo de prueba realizada por el fabricante para determinar las pérdidas de las componentes, como son el tipo de onda de corriente y la tensión utilizada para cargar el dispositivo. Generalmente los fabricantes tienden a utilizar medio ciclo de onda sinusoidal para realizar sus pruebas. En los diodos de la historia las pérdidas por bloqueo son muy bajas debido a que la mayoría de estas componentes trabajan a frecuencia industrial y tienden a despreciarse. Las pérdidas de conducción son las más importantes y se deja un margen de seguridad para considerar las pérdidas de bloqueo y conmutación que se tienen a despreciar al momento de trabajar con estas componentes a frecuencia industrial. Entonces tenemos la curva real, en este caso la de un diodo que coincide con la del tidistor cuando está conduciendo. Vemos que para los fines de cálculo estas rectas se obtienen como una doble exponencial en función de la temperatura. Para facilitar el cálculo vamos a hacer una parametrización de la curva, que es la mostrada en línea punteada roja, donde vamos a asumir que la tensión es constante hasta la tensión de ruptura, y a partir de este momento la tensión es función de la resistencia dinámica, es decir, el inverso de la pendiente de la recta, y de la corriente. Entonces de esa manera podemos definir que la tensión anocato, bien sea del diodo o del tiristor, es directamente la tensión de ruptura más la resistencia dinámica por la corriente. Los valores de tensión de ruptura y resistencia dinámica son dados por los fabricantes como parte de las especificaciones de la componente. Para calcular la potencia promedio, simplemente aplicamos la definición de valor medio en la potencia instantánea, es decir, en el producto de tensión por corriente. Si desarrollamos... La potencia promedio, dada la ecuación de tensión, podemos encontrar que la potencia promedio en un diodo o un tiristor no es más que la tensión de ruptura por la corriente media que circula por la componente más la resistencia dinámica por la corriente efectiva al cuadrado de la componente. Si nos recordamos el tema pasado, por eso es que es importante los valores de corriente media y corriente efectiva de la componente. La tensión de ruptura, en el caso de un diodo y un tiristor, se debe especificar la tensión pico-pico de la fuente, que es la máxima tensión que puede tener la componente en bloqueo. Las corrientes medias y efectivas corresponden a las que circulan por la componente durante su operación. Estas pueden ser inferiores a las de la carga, dependiendo de la topología del circuito. Vimos que en el caso de un rectificado de media onda, coincide con la de la carga, pero en el caso de un rectificado de media onda con un diodo de descarga libre, cada diodo conduce fracciones de la corriente de la carga. O sea que una especificación de la componente, en ese caso particular, con la corriente de la carga, estaríamos incurriendo un sobredimensionamiento de las componentes inadecuado, puesto que esto incrementaría los costos de, de fabricación del puente, trayendo consigo pérdidas al momento de la comercialización. Una vez que tenemos las pérdidas, debemos calcular cuánto es, las cuánto es el crecimiento de temperatura a fin de poder especificar el disipador más adecuado. Y eso tiene que ver con el modelo térmico. El modelo térmico es una representación eléctrica del proceso a través de un circuito RC del fenómeno de calentamiento de la componente al momento de disipar potencia. Sirve para especificar el disipador a fin de garantizar que la potencia sea disipada sin deterioro de la componente. El calentamiento de la componente debe ser tal que la juntura semiconductora no supere el 175 grados centígrados en el caso del silicio, para evitar el cambio de estado y las pérdidas de propiedad. el modelo térmico, la temperatura es equivalente a la tensión en un circuito eléctrico y la potencia disipada es equivalente a la corriente. Entonces el cociente entre la temperatura y la potencia es lo que se define como resistencia térmica y tiene unidades de grados centígrados sobre vatio o grados centígrados sobre grados Kelvin. Perdón, grados centígrados sobre vatio o grados Kelvin sobre vatios. Cada cambio de material se representa con una resistencia térmica. En el caso de un semiconductor tenemos la juntura. La juntura está cubierta por una carcasa. La carcasa está en contacto al disipador, seguramente a través de una pasta térmica como la que se utiliza en los computadores, y finalmente esa pasta térmica va al disipador, que generalmente es de aluminio, y eso en contacto con el aire. Vemos en la figura un modelo esquemático del sistema y un modelo térmico del sistema, el cual se representa. Cada cambio de material con una resistencia térmica. Entonces vamos a tener una resistencia térmica. Juntura carcasa, carcasa disipador y disipador ambiente. Entonces eso lo podemos ver en este modelo. Donde tenemos cada una de las etapas. La juntura, la carcasa, el disipador, el ambiente. Con sus resistencias térmicas respectivas y sus capacitancias térmicas respectivas dada cada cambio de material. Tenemos la temperatura de juntura, que ya vimos que no puede superar los 175 grados centígrados, y la temperatura ambiente, que no puede superar 25 en el caso de aire acondicionado, 30 en el caso de medio ambiente no refrigerado. Como todo en ingeniería se realiza, todos los diseños se realizan bajo la peor condición, en este caso la peor condición es despreciar las capacitancias, lo cual involucraría que el proceso térmico se realizara de manera inmediata. Es decir, que la temperatura la potencia disipada origine el cambio de temperatura de manera inmediata. Esto no sucede en la realidad, pues si fíjense que cuando ustedes colocan una olla a hervir en lo que ustedes encienden la cocina, la olla no, el contenido de agua de la olla no hierve automáticamente. Pasa un cierto tiempo para lograr que la olla alcance el punto de ebullición, el agua dentro de la olla. El tiempo que tarde, fíjense que va a depender en este ejemplo sencillo, tanto de la llama que coloque, el tipo de olla que coloque y la cantidad de agua que tenga dentro de la olla si tapo o no la olla. Entonces, como vemos, el material tiene mucho que ver con la cantidad de calor, la potencia, en este caso sería la llama, ¿okay? y la cantidad de agua va a tener que ver con cuántos semiconductores, cuántas corrientes pasan. Entonces, para los fines vamos a despreciar, para el momento de diseño, las capacitancias térmicas. Entonces, se debe cumplir como un circuito donde la potencia es la corriente y la temperatura es la tensión, vemos en el circuito que están definidas las dos temperaturas y la potencia viene definida por el circuito. Si tengo las tensiones y la corriente defini definida, la ley de Ohm es inequívoca, queda definida las resistencias térmicas. Entonces se debe cumplir para que el circuito funcione y no se produzcan daños sobre el, sobre el semiconductor, que el la diferencia de temperaturas entre la juntura y el ambiente, debe ser mayor o igual que la potencia disipada por la sumatoria de todas las resistencias térmicas involucradas. Debido a que despreciamos las pérdidas de bloqueo y las pérdidas de conmutación, se aplica un factor de seguridad al momento del diseño. Ese factor de seguridad es del 20%, es decir, vamos a tomar un 80% de esta ecuación. Es decir, que por seguridad vamos a tomar que 0.8 del delta T debe ser mayor o igual que la potencia por la sumatura de resistencias térmicas. Como la resistencia térmica incluye la juntura carcasa, la carcasa disipador y el disipador ambiente, puedo despejar la resistencia térmica del disipador ambiente una vez conocida la de la juntura carcasa y la de la carcasa disipador. Estas dos son dadas por el fabricante. En su hoja de datos. Entonces de esa manera yo puedo determinar la resistencia térmica al disipador. La resistencia térmica al disipador va a depender del material del, del disipador y del medio refrigerante que utilice el, el disipador. Generalmente es aire. Puede ser aire natural, puede ser aire forzado en el caso de que tenga un ventilador o tenemos disipadores enfriados por agua. En algunos casos se utiliza nitrógeno líquido, puesto pues es mucho más caro para, para poder disipar calor. Entonces aquí tenemos unas vistas de distintos disipadores, distintas configuraciones de disipadores y en la parte de abajo vemos una tabla de cómo varía la resistencia térmica dependiendo la separación entre el disipador y el componente y la utilización o no de aire forzado para el proceso de ventilación. En el material de apoyo pueden ver con más facilidad las hojas de datos que estamos viendo en esta lámina. La hoja de datos, fíjense que me establece las tensiones máximas que superan el componente, las corrientes medias y efectivas, la protección y cuadrado T que hablábamos en el tema pasado. En este caso tenemos una componente que tiene un tiristor y un diodo sobre la misma pastilla, entonces me da las especificaciones del diodo y del tiristor, me da la máxima de DADT y de T que soporta la, la componente, la tensión de ruptura, y la resistencia dinámica y el último dato me da la resistencia térmica, en este caso en grados Kelvin sobre vatio. Los mismos datos me da para el diodo, tensión de ruptura, resistencia dinámica, resistencia térmica y algunos datos mecánicos como es la, la fuerza de aprete contra el disipador puesto que se requiere una presión específica para que el disipador cumpla su trabajo. En el caso de una componente que tiene dios en antiparalelo, pues se repite más o menos lo mismo, las especificaciones de tensión, de corriente, el I cuadrado T, en el caso que uno quiera proteger la componente, la tensión de ruptura, la resistencia dinámica, la razón de cambio de tensión y de corriente, y las resistencias térmicas para distintos puntos de operación de la componente. Entonces con esto hemos visto cómo especificar Diodos y componentes como de la hoja de datos puedo extraer los datos necesarios como son la resistencia dinámica, la tensión de ruptura, las resistencias térmicas de los disipadores, cómo calcular el modelo térmico, qué utilizamos un factor de seguridad de 0.8 para poder considerar las pérdidas que no estamos considerando que son las de bloqueo y las de conmutación y cómo podemos realizar la especificación del disipador necesario para poder mantener las pérdidas en el orden de que la temperatura no supere las limitaciones de la componente. Gracias por su atención.